Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy vamos a ver un video, consejos para crear el logo de tu empresa. Es muy importante crear el logo de tu empresa porque es el sello distintivo que te va a identificar donde quiera que las personas visualicen tu logo. Así que el consejo número uno que ustedes deben a hacer al momento de crear un logo es crear un logo simple y sencillo. Hay muchas personas que vienen de mí y me dicen, por favor, hame un logo o ayúdame con un logo. Eh, que describa mi empresa y en el logo quieren poner todas las cosas eh, que describan su empresa. Los logos deben de ser lo más posible, lo más sencillo posible. Usted no va a poder describir todo su proyecto en un logo. Usted puede crear luego una imagen de portada, pero el logo usted no va a poder identificar todo aquello de que se trate su empresa. Vamos a ver unos ejemplos de los principales logos para que ustedes vean qué sencillos son. Eh, yo tengo aquí una imagen. Fíjense aquí, yo tengo el logo de YouTube, por ejemplo, es una caja roja y una flechita en el medio que indica el símbolo de Play. Si, miren qué simple, color rojo y una flechita blanca. Tenemos el logo de Facebook que es una cajita azul y la F en color blanco, una cajita azul y la F en color blanco. El azul es un color que representa... Eh, la comunicación, la tecnología, el conocimiento, la educación, vamos a ver en detalle lo que significa cada color, vamos a ver otro logo, tenemos el logo de Amazon, el logo de Amazon es una letra A con una sonrisa como no sé si me entiende. Entonces, los logos son simples y sencillos. En los logos siempre también es re recomendable que usted ponga máximo tres colores, no más de tres colores. Usted puede utilizar un color, dos colores o máximo tres colores. La importancia de por qué el logo tiene que ser sencillo es para que se pueda adaptar en el momento que usted quiera poner el logo en un poloche, en una tarjeta de negocios. O sea, por eso es importante que mientras más simple sea mejor, pero que sea único, que sea auténtico, que sea original y sobre todo al final usted debe de registrarlo como su propiedad intelectual que ese logo es suyo para que nadie se lo pirate bien entonces lo siguiente es los colores qué significan los colores el color blanco representa lo que es la pureza la integridad el color negro representa la tranquilidad la sobriedad la seriedad entonces si usted tiene un proyecto que representa eso te puede combinar el, el negro con el blanco, hay otros colores que pueden entrar en juego como son el azul, el color azul representa la comunicación, representa la tecnología, el color azul representa también la sabiduría, el mar es azul, entonces ese es el color azul, el color rojo representa la pasión, eh, una persona intensa, una persona súper enérgica, una persona que es el líder, o sea los sanguíneos se pueden identificar con el color rojo, ya que el color rojo y el verde, el verde significa la naturaleza. La, la salud, usted puede crear un proyecto con el verde eh, donde usted promueva salud, entonces luego usted hace combinaciones de colores porque existen infinidades de colores azules, usted puede combinar azul, agua azul milenio, o sea hay infinidad de colores que usted puede hacer mezcla. Yo le voy a dejar en la descripción del enlace una página donde usted puede buscar diferentes tipos de colores para su proyecto o para su empresa. Así que recuerden que el logo de su empresa tiene que ser algo simple y algo sencillo. ¿ok? Así que no olviden suscribirse, denle a la campana y nos vemos la próxima.